Pues no. Yo creo que somos muy ignorantes, no sabemos... Bueno, pero eso... Eh, de vez en cuando, aparece una noticia en la televisión, y te cuentan ahora, por ejemplo, nos hemos enterado que el girasol, o el educado, y todo el mundo se queda con el sol y cómo es que dependemos de alimentos que llegan de fuera. Y así, constantemente en alimentación, tenemos mucha ignorancia. Y claro, la alimentación, la comida, es algo que influye en nuestra salud, eh, también eh, afecta al medio ambiente de nuestro entorno, dependiendo de las prácticas agrarias, eh, tendrá un efecto a otro. Eh, influye en la economía local, porque si el girasol es de una producción local, mantenemos el tejido productivo del entorno. Si nos viene de Ucrania, no estamos, no estamos protegiendo. O sea, date cuenta que la alimentación es nuestra salud, nuestro tejido económico, nuestro medio ambiente, son muchos elementos. Así que yo creo que la alimentación habría que formar más a las personas. Eh, cuando hablamos de, for, de formar, no solamente cómo hacer una dieta aquí también, ¿eh? pero sí que hay detrás de todo eso. Que ahora se habla mucho de ganadería extensiva. ganadería intensiva? Bueno, pues hace falta saber qué hay. Eh, y Poder llegar incluso a decir, eh, bueno, pues yo voy a elegir este tipo de carne porque claramente yo conozco el impacto que eso tiene. el ¿eh? no bienestar mal, el impacto ambiental una serie de cosas que la calidad del alimento, claro, no es carne, aunque todo sea sí. llame caro. Tenemos mucha ignorancia de, de muchos elementos que son tremendamente importantes para nuestra salud y para nuestro entorno más inmediato, porque, digo, el medio ambiente y la economía.